¿Qué fue qué, ¿qué lo que pasó ahí en esa casa? Ah, loco, pero tú no, no te que está el manoche ahí. ¿Es esa gente no son de ahí, papá. ¿Qué pasó? No, muchacho, fue que se metió una bala perdida y entró por el cine y mató a la mujer, man. Mierda, loco, pero ¿y qué vaina? ¿Cómo, ¿Dónde vamos a parar con esta gente? No, no, no, ¿A dónde van? Noche es la misma situación. Hurto matanzas, atracos, droga, adicción, pleitos entre bandas. Ciegan vidas y no se de las perdidas que encuentran a alguien. Ya es frustrante, dime quién piensa en futuro. Si ya nada es seguro y peor aún, Dios. Este es ese muro, la espada desenvainada contra mi simiente. Porque el control del barrio y son los delincuentes. Dado un disparo por su expareja, Sus tres dos tres puestos a partir de este sábado. ¿A dónde vamos a parar? Si esto sigue como va, oh, oh, ya no hay seguridad, ni en tu propio hogar. a poner el orden son el desorden sabiendo esto dónde quién voy dime dónde justicia ciega que ve signo de peso político corrupto sí. es por eso no es suceso que no haya de ser penalizado si lo cubre a un señor a la hija de esta señora le dieron ban por aquí no se ha acercado ni un watchman sí que somos arrabales pero aún somos personas con derecho a tomarles en cuenta Hasta que cada individuo, de manera individual, valga la redundancia, no se decida cambiar intrínsecamente. Esta sociedad no dará ni un solo paso al frente. No habrá progreso.